Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo más que especial con mi colega Fernando aquí arriba, que me cago en su puta madre, me está taladrando el cerebro de ese puto grano. Y nada, hoy os traigo un vídeo más que especial, como siempre os digo, un vídeo sobre Valorant y sobre las skins que se vienen en este próximo pase de batalla. No sé si será acto 3, acto 4, no recuerdo exactamente, pero tenemos eh, varias skins que os voy a ir poniendo en pantalla, os voy a poner el vídeo completo del pase de batalla para que veáis todo, vais pausando y lo vais viendo. Así que el vídeo este será bastante cortillo, lo único que estoy hablando aquí un poco de fondo para meter relleno, pero como siempre os digo, abajo en la línea del tiempo podéis ir directamente al tiempo exacto donde empiezan a aparecer las skins que bueno que ya tenemos el pack de divs que tenemos una bulldog tenemos una phantom el lightwave que es tipo así como neón y el song steel que es ese tipo como antiguo como medieval que ese es el cuchillo que te dan al final del pase que es como una especie de espada está súper chulo yo creo que este es el mejor pase que ha salido hasta la fecha, yo creo. También se ven unas tarjetas súper chulas, unos grafitis también bastante chulos, amuletos chulos… No sé, creo que este va a ser el mejor pase hasta la fecha. Y por fin, a lo mejor me compro un pase, porque este momento no me he comprado ni un, ni, ninguno, que me trapo, coño. Así que nada, os dejo por ahí con el vídeo.